El proyecto de ley de faltas y de cuidado, conservación y preservación de los espacios públicos regresa esta semana a diputados tras algunos cambios introducidos por el Senado. El objetivo es adecuarlo a la situación social actual y castigar estas faltas con trabajos comunitarios. De esta manera no será posible arrojar desperdicios a la calle, acampar de forma indebida en espacios públicos o participar de picadas sin sanción. ¿Por qué es necesario este cambio? ¿El trabajo comunitario es una solución? ¿Quién controlará el cumplimiento de la ley? ¿Mejorará la convivencia ciudadana? Y para responder todas las preguntas planteadas en ese material que compartíamos, le damos las buenas noches a dos diputados, el Colorado Fichera Alcantero y el Frente Amplista Aníbal Pereira. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, ¿eh? buenas noches, un gusto. Muchas gracias. ¿Por qué es importante esta iniciativa? A ver, ¿quién arranca? Arr Ahí está. Arrancamos nosotros. Adelante, Aníbal. A ver, este, este proyecto de ley. Hay que enmarcarlo en lo que es la estrategia por la vida y la convivencia. Uh -huh. Que surge como una respuesta eh, de varias iniciativas, que algunas tienen que tener carácter legislativo, o sea, transformarse en ley, esta es una de ellas. Eh, y otras que ya son ley, por ejemplo, la reparación a las víctimas de la violencia, uh -huh. la que aumenta la pena al tráfico de pasta base, la que el miércoles tratamos de mañana, en este, una sesión que va a durar unas cuantas horas seguramente de regulación del cannabis visualizando esta estrategia como una eh, herramienta que apunte a enfrentar los dramas que tenemos en la sociedad vinculados a problemas de convivencia, problemas de violencia, problemas de narcotráfico un conjunto de temas que han generado la realidad que hoy tenemos y que a todos nos preocupa el tema de faltas, ¿cómo lo ubicamos? Ajá. y lo ubicamos a partir de los problemas donde por ejemplo, es muy común que los vecinos se planteen sobre temas que cotidianos le molestan sí. o que son problemas complejos de convivencia no puede ser que en mi calle todos los fines de semana hayan picada, llamo a la policía, actúan eh, este, lo que está relacionado con, con el destrozo de los espacios públicos, los incendios la, la, la, los contenedores, los contenedores ejemplo, ¿no? la basura vandalismo. el vandalismo, los, la violencia en los espectáculos deportivos uh -huh. Entonces, estas faltas apuntan a si bien en nuestro país en el, el Código Penal eh, el capítulo de faltas estaban, uh -huh. Luego por la vía de los hechos el poder judicial las dejó de aplicar, ya o sea que se eliminaron los juzgados de falta y obviamente los juzgados penales no no van a ¿no? Abasto, ¿no? no a abasto. Uh -huh. Ahora se crean juzgados de falta y esto apunta a ser un primer escalón de contención en los problemas cotidianos bien. que tenemos como convivencia. Entonces, las medidas van a, son de trabajo comunitario que van entre 7 y 30 días. Pero en el caso de no cumplir el trabajo comunitario, es presión equivalente. Uh -huh. Entonces cambian el concepto que estaba en las faltas antes en el Código Penal. De en vez de ser una multa, pasa a, digamos, a penalizarse de esta manera. Y básicamente los aspectos que se incorporan en falta son estos que les dije, más algunos otros, pero que son en definitiva creo que los más importantes y nosotros esto le damos una trascendencia este, central a la aplicación de esta, de esta ley. Bien, Cantero, eh, la oposición, si bien coincide en algunas cosas, difiere en otras. Marquemos y planteemos cuáles son las diferencias y sí. las discrepancias. Yo voy a hablar a título personal, no a, a nombre de la oposición, porque bien. incluso dentro de nuestro partido y dentro de nuestro sector. También ha habido posiciones diversas en sala cuando, cuando ¿Sí? esto se ha tratado. Eh, debo decir que el, el proyecto este en la Cámara de Diputados eh, se trató muy rápidamente. En comisión, Comisión de Constitución y códigos que integramos con, con Pereira, eh, se trató un solo día. O sea, no hubo un estudio profundo del proyecto de manera de que se pudiera intercambiar, uh -huh. se pudiera conversar, sino que eh, fue una votación express en, en la Cámara, no así en el Senado, que estuvieron seis meses eh, trabajándolo y lo aprobaron la semana pasada, por eso nos vuelve a nosotros ahora, porque le han hecho modificaciones. Con cambios, claro. modificaciones. Uh -huh. eh, creo que aquí... Los titulares son, son compartibles. Cuando se dice, bueno, esto se enmarca dentro de la convivencia, este, este, este punteo que hizo el presidente de la República en junio del año pasado, todo lo compartimos. El tema es que si uno va al meollo del proyecto y va a eh, lo que va a modificar el Código Penal, vemos que no hay una, un cambio que esté apuntando en ese sentido. Es decir, Pereira decía recién, se habían eliminado juzgados de falta. ahora se establecen. Se establecieron, no es este proyecto el que establece los juzgados de faltas. Juzgados de faltas que se habían eliminado por una restricción presupuestal de por judicial, se establecieron a partir del 1 de enero de este año a través de una disposición de la rendición de cuentas. Entonces, eh, también allí hay una cuestión a eh, aclarar porque, sí. sobre todo cuando ustedes recordarán hace un par de meses hubo algunos problemas en espectáculos deportivos deportivo se decía, bueno, la culpa tiene el Parlamento es que no saca el, el proyecto de falta que está a estudio por eso los jueces de falta no se instalan uh -huh. No, eso no es así No se instalaron los juzgados de falta porque faltaba presupuesto cuando lo hubo a partir del 1 de enero de este año así sí, y hay marco legal para aplicarlo Hoy esto no es ley hasta que no lo probemos en la Cámara eh, la semana que viene seguramente y por lo tanto hoy los juzgados de faltas que sí ahora se establecieron tienen la posibilidad de aplicar el, el, el régimen de faltas que está vigente en el uh -huh. Código Penal. ¿Que no se aplica? Que debería estar aplicándose. ¿Y por qué no se aplica? Bueno, es una buena pregunta para el Ministerio del Interior y para el Poder Judicial si el Ministerio del Interior le lleva los casos y el Poder Judicial actúa como corresponde. Uh -huh. eh, hace poco se instalaron estos dos nuevos juzgados que deberían estar atendiendo la materia. Si vamos a, a las modificaciones que se hicieron Básicamente es la sustitución de multas por trabajo comunitario. Sustitución que en términos generales compartimos, porque va en el sentido de lo que es la justicia retorativa. Es decir, no mandar a la gente a la cárcel o no eh, eh, cobrarle la multa, sino que haga un trabajo comunitario de manera de poder devolverle a la sociedad aquello uh -huh. que eh, bueno, le faltó, como dice el capítulo del, del Código Penal. El problema es cómo se instrumenta ese uh -huh. trabajo comunitario. Y aquí se está sustituyendo por prisión, además. Y el problema de cómo se realiza el trabajo comunitario, el día que el único día que tratamos este tema en la comisión, vino la Suprema Corte de Justicia y le preguntamos, bueno, ¿qué experiencia tienen ustedes respecto a esto? Y ahí nos encontramos con algo que siempre eh, genera polémica. Siempre genera además y llama la atención de quienes no eh, están cerca de lo que es el, el derecho penal. Que él es el siguiente, hay una persona que realiza un trabajo comunitario y hay una doctrina del derecho penal que dice bueno, a esa persona hay que pagarle. ¿Por qué? Porque si está haciendo un trabajo comunitario y no le pagamos, estamos llevándolo a un trabajo forzoso, un trabajo forzado. Por lo tanto, a ese individuo hay que, a, hay que pagarle. Eso es una doctrina dentro del derecho penal que además es mayoritaria dentro del derecho penal. Uh -huh. Hay otra doctrina minoritaria y demás del sentido común que dice, pero ¿cómo? Si el tipo está cumpliendo una falta y encima le vamos a un trabajo y encima le vamos a pagar. Bueno, esa discusión se da y en el caso de que se opine y se considere que hay que pagarle, la duda es, bueno, ¿y quién le paga? Uh -huh. es el organismo que va a recibir el trabajo, supongamos una escuela que el individuo tiene que ir a cumplir allí, supongamos una actividad para cumplir esa falta, es la escuela la que tiene que pagar, es el Poder Judicial que lo procesó, es el Ministerio de Interior que lo apresó. Bueno, allí se da un problema importante para la aplicación del, eh, de, este, de este proyecto. Si este proyecto se aprueba, como seguramente lo va a aprobar este, la mayoría del Parlamento la próxima semana, esto empieza a funcionar desde ya, desde que se apruebe. Sí. No hay un periodo de adaptación para que efectivamente haya la adecuación... ...correspondiente para que se pueda estar aplicando... ...y ese trabajo comunitario sea exitoso... ...y pueda cumplir la finalidad que, que corresponde. Eh, diputado Pereira, hay muchas dudas, incertidumbres... ...pero ¿quién va a inspeccionar? ¿Quién va a ser el encargado de decir... ...bueno, esto no se hace? Llamo... Un vecino que esté viendo ahora el programa... ...y dice ¿qué hago? Veo a una persona que está haciendo algo indebido... ...que tiene que ver con, con esta falta... ...llamo al 911... ...el 911 le puede decir... ...señora, con todos los problemas que tenemos... ...digo, pensando, ¿no? Como, como se charla habitualmente en la calle... ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Qué mecanismo está previsto? Siempre cuando se instrumenta algo sí. nuevo, eventualmente siempre van a haber dificultades. Uh -huh. Efectivamente existía un código de falta que fue eliminado por las razones que decíamos. Eh, pero, ¿cuál es la alternativa? Uh -huh. La alternativa es dejar como está, porque hasta ahora no hay otra alternativa. Nosotros estamos eh, definitivamente confiados en que tenemos que avanzar en esta legislación sinceramente entiendo que no entiendo el este, uh -huh. planteo de la oposición en el sentido de que hemos avanzado en la agenda de construir políticas de estados para enfrentar los problemas que tenemos en materia sí. de seguridad pública y de convivencia problemas que tienen muchas y que ese acuerdo que se llevó adelante en el 2010 uh -huh. al día de hoy prácticamente se ha cumplido casi todo lo que firmamos y acordamos bien pero qué está previsto para esto ahora ¿Por qué en diputados no hubo un voto? Hubieron cinco votos de la oposición a este proyecto. Sinceramente, el, el, el argumento de que no hubo tiempo para estudiar puede ser entendido, pero no... En, hay artículos en los cuales que son los que se incorporan uh -huh. como necesidad... A los problemas que no, sí. todos los días los vemos. Nosotros vivimos en barrios, Chiste, en la ciudad, está, claro. y en todos lados pasa eso. Por ejemplo, ¿qué dificultad podría haber habido para, este, para este, incorporar como falta... Las picadas, lo que son comúnmente conocidas como picadas, que es un drama, la cantidad de muertos que llevamos en lo que va del año por accidentes de tránsito y esa modalidad un tanto demencial uh -huh. de, de, de hacer un deporte increíble, que es una cosa, no se le puede llamar deporte, que sí. está llevando no, por vidas de jóvenes, fundamentalmente. Bueno, se, se incorporó en este proyecto, que ahora fue modificado en diputados, este, se terminaba con, con, la, con el requisamiento del vehículo. Uh -huh. Ahora va a quedar tres meses depositado y va a ser como va a ser sancionado. Pero aparte de lo que es, digamos, la pena de trabajo comunitario o prisión equivalente, se incorporan medidas fuertes para tratar de evitar que esas cosas pasen. Bien. Lo mismo en los espectáculos deportivos. Uh -huh. incorporan el tema de falta el hecho de que pueda una persona que cometa algún tipo de, de bueno de violencia en el deporte uh -huh. 12 meses sin poder concurrir al espectáculo deportivo, estando dos horas antes. Tiene que presentarse a la comisaría, Y a ¿no? la comisaría. ¿No? Hay en varios países que ya... Sí, eso sí, es claro. lo que se incorpora. Le, le nombro los, digamos, uh -huh. temas que están vinculados a cuestiones que la gente, a todos nos preocupa. Entonces es la policía que va a tener a cargo. Es la policía bien. la que tiene que actuar ante la denuncia. ¿Y el vecino estar tiene que llamar la a la comisaría? Contemplado. Es lo eso? que no entiendo. Sí, el vecino tiene que hacer como cualquier denuncia cuando esté llevándose adelante una falta de este tipo. Ajá. ¿Verdad? Y la policía, al tener una ley, va a tener que actuar este, en función de lo que se establece. Sí, puede plantearse como inconveniente lo que se decía: se le incorpora a la policía, más. Pero esos es son problemas graves que tiene la sociedad y la policía está para, en definitiva, este, ser la primera barrera para, en, en lo que tiene que ver con el orden público. Bien, Cantero. Eh... Más allá de los tiempos que, que estábamos hablando recién uh -huh. y, y, de, y de la modalidad a la hora de, de llevar adelante esta inspección de alguna manera por parte del Estado y de la fuerza pública, eh, no logro entender dónde está eh, la negativa por parte de la oposición y en este caso por, por parte suya. A ver, porque sí. vayamos un poquito más a fondo. Bien, perfecto. Le voy a poner algunos ejemplos. Eh, en, Pereira menciona lo que tiene que ver con el deporte. Sí. Lo que se establece aquí en el artículo segundo del proyecto que es modificado e incorporar el, el 360 bis del Código Penal, ya está en la ley 17.951, que es la de violencia del deporte. Hace poco, si ustedes recorren la, la prensa, verán declaraciones del inspector de policía, eh, Guarteche diciendo que ya existe esto de que eh, quien tiene un antecedente deportivo tiene que presentarse dos horas sí. antes en la comisaría, retirarse dos horas después, pero los individuos no van. Entonces Guarteche decía, nosotros no podemos ser un taxi, que aquí el final del, del, del proyecto lo plantea, si el imputado no se presentase, desde el artículo, perdón, no se presentase en el lugar de horarios indicados sin mediar motivo justificado, la fecha sucesiva será conducido por la fuerza pública. Uh -huh. Y si recorren hace hace un par de meses, recorren la prensa, verán, donde Guarteche decía, bueno, nosotros no podemos ser un taxi controlando si el individuo viene o no viene, ir a buscarlo a la casa y traerlo a la comisaría. Entonces, quiere decir que no se está esperando esta votación para que se aplique lo que ya es, es vigente, ya es derecho vigente. Claro, es derecho vigente, pero no se está cumpliendo. Ese pero no necesitamos un proyecto de ley para que uh -huh. se cumpla. y ahora Necesitamos, hay, y hay, necesitamos hay que, que lo cumpla la autoridad. Está bien, Cantero, y en este caso hay que aguardar que, se, que en este caso un policía vaya hasta el hogar. No, esto, esto se tiene que cumplir. A eso es a lo que voy. Bueno, y yo lo que le pregunto es, ¿necesitamos uh -huh. votar sobre ahondar en leyes para que se cumpla? ¿Qué, ¿Qué va a garantizar que después que esto se apruebe, sí eso se va a cumplir y no se cumple ahora cuando ya es ley? Uh -huh. Ya es obligación para el policía, ya es obligación para el individuo presentarse, no entiendo por qué tenemos que inflar el derecho penal, además siendo en contra de varias de las cosas que ha dicho el oficialismo, como por ejemplo no eh, votar leyes separadas de lo que son el código, estamos votando en comisión el código penal, por ejemplo cuando planteamos el proyecto de víctimas que hacía referencia a Pereira, que se votó solamente en la parte de la pensión, el resto del proyecto, que presentamos? Porque se nos dice que no hacemos propuestas, presentamos un proyecto integral de reparación a las víctimas, ¿cuál fue la respuesta? No, en realidad, este, esto cuando se discuta el Código del Proceso Penal, ahí lo vamos a discutir. Ahora, esto sí se sale del Código Penal y proponemos legislación de cosas que ya están legisladas. Pero fíjense además que se está modificando vía el artículo tercero lo que es el artículo 361 del Código Penal sí. y se eliminan delitos. Se eliminan delitos que hoy se, hoy se tienen que juzgar como faltas, como la garantería ofensiva, el nudismo los ademanes obscenos, los grafitis, eso se elimina, se saca. Entonces decimos por un lado, no, esto es para convivir, para tener una mejor eh, sociedad que, mm. ¿no? tolerante, donde todos compartimos esos conceptos, pero eliminamos delitos imputados como faltas y... Eh, se van a incorporar otros que bajo eh, la excusa de que. No, porque como esto no se aplica, entonces. Ahora el graffiti es un delito, me quedé pensando. Bueno, está en el código penal. Mm -hmm. Estoy mencionando situaciones que hoy están en el código y que vía esta modificación se sacan. Así como se incorporan algunas, se sacan eh, cuestiones como por ejemplo el nudismo, me parece claro. que es mucho más grave. Ahora, diputado. Eh... La persona indicada como que cometió la, la falta, ¿no se va a poder defender? Esa es otra de las críticas de la oposición. ¿No va a tener la chance de, de apelar, digamos, de defenderse? Sí, ese fue uno de los motivos por el cual el Senado trasladó uh -huh. la, la, la, digamos, la, la votación en el Senado. Uh -huh. este, nosotros entendemos, a ver, tal como lo dice el diputado Cantero, lo que se hace con este proyecto es modificar aspectos de algo que ya estaba vigente. Lo que básicamente se modifica son las faltas que se van a, a, a, a sancionar, ¿verdad? Eh, se incorporan algunas, como yo decía lo de la picada. Que, que, no, que eso no estaba, ¿no? Que eso no estaba. Uh -huh. Ahora, sacarlo de la galantería. A ver, este, ¿qué falta puede ser hoy? ¿Qué, qué, qué plantear hoy? Este, puede, ¿Qué puede implicar hoy una falta? Lo que se, falta galantería entre... Erudismo, sí. eh, depende del nivel depende, de galantería también sí, ojo, ojo que... Ahora, <risas> el tema pasa porque efectivamente hay faltas que se eliminan que están descontextualizadas en el tiempo hay algunas que si no lo lee se ríe claro. estaban tipificadas como faltas y hay otras que son graves ¿Qué hacen a los problemas complejos que tenemos hoy en Bien. nuestra sociedad? Yo pongo el de las picadas porque creo que es el más grande. No, la las gra otras? La quema de contenedores, por ejemplo, la es quema de contenedores. ¿no? El de manejar con determinada graduación alcohólica por encima uh -huh. de este, determinadas cantidades, que no recuerdo, la tengo acá en la ley, este, eso también implica que se le requise el vehículo por tres meses. Uh -huh. Uh -huh. Porque no solo está la falta, sino también que se incorporan uh -huh. otras penalizaciones para tratar de evitar que se sigan cometiendo este, ese tipo de situaciones, que se han generado como problemas ¿verdad? en la sociedad. Entonces nosotros creemos que esto, cualquier cosa uno la puede visualizar, a priori decir, esto va a tener problemas, esto va a tener problemas, esto va a tener problemas, probablemente. Ahora, la alternativa a dejar como está hoy. Lo, lo, lo que se incorpora en el artículo primero con respecto al tema del deporte, hay cosas que están en la ley de deporte y otras que no. Ah, entonces Bien. si hoy no se han podido aplicar cuestiones que están vinculadas a la ley de deporte, Bien. es porque en la construcción de la ley quedaron huecos que hoy tratamos de, de, de llenar, porque en realidad lo que queremos es que no haya más situaciones en este caso violencia en el deporte uh -huh. que siga corriendo la familia de los espectáculos deportivos, Bien. entonces no se puede en un lado decir, no se avanza con determinadas cosas y por otro lado este, entonces yo sinceramente con mucho respeto eh, no entiendo por qué la oposición en diputado no votó, aunque sea alguno de los artículos Bien, uh -huh. Ninguna. antes de, de, de ir a la respuesta de Cantero sí. les propongo ir a escuchar a la gente justamente, Bien. a quien, quien también tiene muchísimo derecho a opinar sobre esto lo escuchamos Que tienen basura si sí, ahora que hagan necesidades depende. Hay gente que duerme en la calle y no te, les dan los baños. Es decir, vos vas a un bar y si no consumís no podés traer en un baño. Esa gente se ve, baña en la fuente, se baña como puede. Hacen lo que pueden por vivir. Si no existe eso, para mí penalizarlo tiene sentido. Hay, hay que cobrar una multa y ya está. Vos trabajás en la calle todo el día. Sí, sí, ando, sí, en la calle, ando toco acá. En el... Acá 18, ando en, también en, en el Mercado del Puerto. ¿Y cómo haces cuando tenés ganas de ir al baño? no, y no, voy, ahí voy al baño. <ríe> Bajo en un boliche y me, me tomo un poco, un poco de agua y pues ya me conocen. Me parece que no, no, no es ético, ¿no? ¿Y si no hay baños, tendría que haber baños por parte del debería, Estado? Sí, debería haber más, sí. Debería haber más en la calle, sí. Más baños públicos. Primero que es una chanchada, es, es algo que... No es lógico el siglo en que vivimos, eso de la época de las cavernas. ¿Habría por parte del Estado tener más baños públicos? Sí, habría. ¿Eso ayudaría a evitar esa situación? También ayudaría tomar conciencia en la televisión, ya que todo el mundo la mira, este, hacer este, avisos relacionados con ese tema, muy seguido, hablar menos de fútbol, y de otras bobadas, y poner la atención a estas cosas. Sí, bien, sí. ¿Cómo no? Las empresas. Para ensuciar el hogar, el, el país. El país. Bueno, varios temas allí. Se planteaba la necesidad, por ejemplo, de que también desde el Estado, desde los municipios, incluso la Intendencia, cuando hablamos aquí en Montevideo, también este, ofrezca a la gente algunas de las de las condiciones mínimas. Por ejemplo, eso de la existencia de baños es interesante, puros. ¿no? Sí, sí. Este, hay muy pocos, creo que uno o dos en todo uh -huh. Montevideo, que se puede poner en moneda y utilizarlos, ¿no? Me parece uh -huh. que que sería una, una buena cosa para colaborar con, con esto. ¿no? Uh -huh. eh, un par de, de, de anotaciones. Se mencionaba el tema de los contenedores. Eso también hoy ya existe, hay, hay derecho vigente en esto y este, hemos visto cómo últimamente se ha procesado a gente por hacer eso. Sí, cierto. Por lo cual uh -huh. este, demuestra también que no se necesita esperar a este proyecto para eh, proceder en, en esa consecuencia. Segunda cosa que me parece muy importante, que era la pregunta que... que le decías al uh -huh. diputado por ahí recién, respecto a eh, la segunda instancia, se elimina la segunda sí. instancia, no hay segunda instancia, que esto el Senado eh, aparentemente lo discutió, pero en definitiva terminó quedando de esa manera, es decir, una persona recibe un procesamiento este, bajo estos delitos y no tiene la posibilidad de ir a una segunda instancia, no tiene la posibilidad de este, apelar. Lo cual nos parece que este, no debería ser así y eso va en contra de lo que es. O sea, por un lado, está bueno ir por el camino del trabajo comunitario, de manera de generar esa cultura que todavía no tenemos del trabajo comunitario para sustituir por pena. Uh -huh. Pero por otro lado, estamos quitando nada más y nada menos la posibilidad de, como se dice en el el sistema jurídico, tener una doble opinión, ¿verdad? Un tribunal que... Opine. ¿No enlentecería un poco los procesos, canteros Bueno, pero... ¿y las garantías del ciudadano? Me parece uh -huh. que nosotros tenemos que eh, privilegiar las garantías del ciudadano. Eh, si queremos eh, apurar los procesos, con ese criterio podemos ir a apurar procesos en delitos más graves, con lo cual estarían este, muy en riesgo las, las garantías. Uh -huh. Pero además otra cosa que me parece importante es ver cómo el proyecto tipifica y eh, castiga de la misma manera a quien, por ejemplo, conduce al doble de velocidad uh -huh. permitida, uh -huh. al que se sienta a comer en un restaurante y no paga, al que se hospeda en un hotel y sabe que no puede pagar. Y también, y esto es una de las cosas que, que más nosotros nos opusimos en cuando dimos la discusión en la Cámara, a quien vive en una plaza, las personas que están viviendo en, en lugares públicos están pernoctando en lugares públicos. Eh, también se lo castiga, se, lo, se le da como castigo, como pena, de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Eh, si, dice el, el artículo, si habiendo sido intimado dos veces de que desista su actitud por parte de la autoridad municipal o policial, persiste la misma. ¿Y quién va a controlar que ese individuo, que muchas veces no tiene identificación, eh, fue ad advertido, al alertado dos veces antes de que no puede permanecer en una plaza o lo que sea. Y si ese individuo que además por sus condiciones de vida no pueda realizar un trabajo comunitario uh -huh. con los problemas que tenemos, que explicábamos en, eh, en la primera eh, expresión, la primera este, intervención respecto a cómo instrumentar el trabajo comunitario, ese individuo va a la cárcel. O sea que vamos a estar... Eh, mandando a prisión, si esta gente no puede eh, hacer este trabajo comunitario, a personas con conductas totalmente reprochables, como manejar al doble de la velocidad, como incendiar contenedores, como por ejemplo, eh, algunas de las que se han mencionado, tener hacer las necesidades físicas en la calle, uh -huh. pero también hay que está, por circunstancias de la vida, viviendo eh, en la vía pública. Nos parece que si se... Quisiera hacer una reforma en serio de todo este capítulo, es lo que estamos haciendo con el resto del Código Penal. Compartiendo o discrepando, pero es un estudio profundo, en serio, que es lo que se viene haciendo. Y no esto para llenar un, un listado de acciones del gobierno. Uh -huh. ¿Qué se responde a eso, Pereira? No, empezó por lo último. Sí. No, no es para llenar un listado como para, para quedar bien. No, no. Es... Lo concebimos como una herramienta para enfrentar los dramas que tenemos. Este, si hoy hay un vacío, ese vacío hay que tratar de llenarlo, hay que tratar de cubrirlo, hay que tratar de. Este, entonces por eso yo decía de ejemplo de que la gente permanentemente se indigna cuando de estas situaciones no hay una respuesta, de que el Estado no da una respuesta, dice, no puede ser que estoy cansado de hacer la denuncia y esto no se puede hacer porque no hay marco legal. Porque ese es uno de los elementos también es cierto. Hay cosas que acá se contemplan que hoy existen ley, pero este proyecto de falta lo trata de asimilar a la posibilidad de la aplicación. verdad Entonces... Por ese lado, vamos. yo comparto lo que decía en la entrevista uh -huh. a, a la gente en la calle, uh -huh. lo que decía este, un vecino, de, de que esto debe ir acompañado con, sí, con, con educación, con, educación, claro, con claro. reglas claras. De, me parece importante eso, no, no puede quedar aislado de ese, de ese contexto. Pero por eso le digo, nosotros estamos convencidos que esta estrategia, el conjunto de la y esta, va a tratar de llenar este, una situación en la cual hoy es donde tenemos más problemas, que puedan surgir dificultades en la aplicación, siempre hay dificultades en la aplicación, pero para mí lo peor es el decir bueno, está, ¿no? me superó no la realidad nada. no hacemos ¿Sí? nada, y bueno ante esa circunstancia que nosotros entendemos este, bueno, que en agosto la vamos a votar, esperemos que esta vez cuando vuelva del Senado podamos contar con más votos de la oposición porque en realidad es una manera también de reforzar uh -huh. una ley, ¿no? cuanto más votos tenga de diferentes opiniones me parece que que, que le da más fuerza a la ley Cantero no se fue muy convencido igual me parece No, este, no y además hay, hay una, una aclaración también para hacer en esto nosotros ahora como eh, tenemos que tratar las modificaciones del Senado en realidad no podemos ir artículo por artículo es decir, es una única votación ¿Se acepta o no se acepta? Claro, claro, o no, claro, claro. Aceptar, no tuvieron tiempo suficiente ¿Tú en, lo en, nuestra, en nuestra cámara no ¿Por qué? ¿Qué cámara, pasó ahí no. Pereira que los agarró de sorpresa? 19 de junio del 2012 sí. ¿Qué día hoy. El eh, 29, 29 de julio de sí, ¿El proyecto en no qué fecha importa, entró? No. ¿A la comisión? Claro. La, la comisión entró en octubre. ¿El proyecto? Sí. Entró el primero de diciembre, 2 de diciembre. No, no, entró un poco después. Bueno, eh, hay eh, dos meses ahí, no hay el, mucha diferencia. En el orden del día se puso esa semana, se convocó a la Suprema Corte de Justicia y se votó el mismo día. Claro. Ahora, volvió a la Cámara, fue al Senado, porque el hecho de que no esté en la Cámara no quiere decir que no le uh -huh. siga el seguimiento. Uh -huh. Nosotros le hicimos seguimiento al proyecto en el Senado. Este. Un año de, de un proyecto, este, sobre todo teniendo en cuenta que son modificaciones a una ley que ya existía. Uh -huh. Acá no hay nada que se diga... Yo sé que una ley no debe tener... Yo no comparto ese concepto de que una ley debe tener un tratamiento exprés. Sí, como pasa a veces tampoco, en diciembre, ¿no? que se sí, ahí y aprueban muchas cosas muy importantes sí. en pocos días. Sinceramente no creo que el argumento uh -huh. del tiempo, respeto las opiniones, pero entiendo que... Este, lo, no es válido no Muy bien. Muchas gracias a los dos. Cantero ¿eh? y Pereira, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que se pongan de acuerdo también por el bien de la gente, sobre todo porque hay faltas que son necesarias, este, que, se, que se comiencen a allornar, no sobre Pero, todo por el tema de la convivencia. Sobre todo quienes la tienen que aplicar, que la apliquen y que ya tienen legislación para eso. ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado hoy ¿eh? a los dos. Un gracias. Momento. Vamos a la pausa y volvemos a seguir